La última conversación que tuve con ella fue, Buenas noches, mami, te amo. A las cinco de la mañana me despertó el ruido de la caída del televisor. No sabía que ella estaba debajo. Así que comencé a llamarla, Yanaya, Janaya, ¿dónde estás? Y cuando me volteo, veo sus piernas debajo del televisor. Uno no piensa que debe poner el televisor en un sitio seguro o fijar el mueble a la pared. Uno no piensa en esas cosas. Nadie te dice que debes hacer eso cuando sales del hospital con tu bebé. Te dicen que necesitas un asiento para el carro, pero nadie te dice que debes asegurar tus muebles cuando tu bebé empieza a caminar. La mayoría de las lesiones asociadas con la caída de muebles en el hogar ocurren a niños menores de 5 años. Las lesiones más devastadoras que sufren los niños cuando quedan atrapados bajo un mueble pesado son lesiones en el cerebro y asfixia. Lo más importante que los padres deben saber es que en la mayoría de los casos estas lesiones se pueden evitar. Instamos a los padres a que tomen un momento ahora para fijar y asegurar sus televisores, muebles y electrodomésticos. Este momento puede evitar una tragedia más adelante. El televisor puede ser el mejor amigo de los niños, pero también puede ser el peor enemigo de los padres.